Comprar. É. É que eu tenho que nunca foi mexido ninguém nunca mexeu, Igor. A gente era pra jogar no lixo mesmo, mas essas coisas não jogam no lixo. Não, não. É coisa de... de, de aquelas coisas antigas que a gente gosta. Ele dá de mais é. No, no Boa, boa, boa. No boa. paradinha igualmente um... um pé de pau daquilo aí. Não, não pai, eu tenho aqui já... Eu comprei esse de dezembro um ano, que cheguei aqui a Brasil. E... Y fue así, yo salí de la Venezuela porque la situación económica del país está muy fraca, está débida tiene mucha, como se llama ahí, el pueblo está eh, cadente, no tiene comida, no tiene empleo, no tiene dinero, una situación muy crítica, la economía está muy fraca y ahí yo tuve que salir de la para, para Brasil, eh, procurando una vida mejor para mi familia y mis hijos. Aí estou aqui agora, na luta, né? Eu vim ao Brasil por meio da minha sogra, que ela veio primeiro com um emprego aqui no Brasil. Dali ela chegou o ano passado e dali ela arrumou umas passagens para nós, para mim e para minha esposa. Daí eu estou aqui, estou com oito meses aqui no Brasil, morando aqui no Brasil, então oito meses. Yo llegué hace 15 días, hace más o menos 15 días, eh, yo trabajaba en una oficina la de carro, una oficina de carro, eh, ya hace tiempo, unos, unos dos años. Eh, ficaba en la divisa eh, entre Brasil y Venezuela, yo ficaba todo el día, indo y vindo, y vindo, ahí yo puse a juntar el dinero para yo venir, pues. ya mi primo tenía tiempo aquí, ya mi primo tenía ocho meses aquí en Brasil y reuní el dinero para, para venirme a otro. Eh, vine por medio de, de mi hijo que con, junto con su esposa trabajaron, eh, completaron un dinero, compraron el pasaje y así lo compraron un mes anticipado para poderlo comprar en más bajo precio, porque si se compra de un día para otro no, no, no se puede porque es demasiado alto el valor. Entonces se compró un mes antes para que poder, poderlo comprar a un precio bajo, y así yo esperé, durante ese mes estuve pensando si me venía, no me venía, no, no, por, me, no, me quería venir por la situación del país eso y no me quería venir porque allá quedan mis nietos, mis hijas y toda la vida yo ellos he, yo he estado junto conmigo, era todo, entonces pensaba, entonces bueno yo decidí, mis hijos dijeron bueno mamá váyase, váyase y vaya a ver cómo es por allá y si allá está bien la cuestión, el trabajo y eso buscamos manera de una casa donde vivamos todos y nos vamos todos para allá, para Brasil para tener mejor calidad de vida porque aquí en verdad eh, la situación no está buena, ¿verdad? Y le dije, bueno, hija, y como yo soy una mujer trabajadora, chapalante, a lo que sea, a lo que salga, ahí estoy entonces le dije, bueno, hijo, yo me voy en nombre del Señor, si Dios me puso, me puso la oportunidad y se me está abriendo esas puertas, esa ventana, para allá voy. Jamás y nunca en mi vida me voy a montar en un avión. Y yo dije, bueno, Señor, en tus manos estoy. Y así mismo hice. Hasta para la gloria de Dios, con mucho sentimiento, dejando mis raíces allá, mis nietos, mis hijos, todo. Bueno, raíces significa todo. Y bueno, con el corazón en la mano, me vine con las lágrimas, me vine. Pero pensando que aquí voy a tener un mejor futuro, calidad de vida. Eh, lo que llaman económicamente para yo trabajar y poder mandarle algo a, a mis hijos allá, a mis nietas, porque ¿ves? son madres solteras y, y bueno, y así. Brasil ya llevo un año. Eh, vine de Colombia por tierra, en un carro particular, pasando por Ecuador, eh, Perú y Brasil. Eh, el recorrido eh, fueron 18 días, eh, buenos paisajes conocí, conocí buena cultura de, de, de varios países. Eh, y llegando a, a, a Feira de Santana, eh, ya llegando a Perú, en la frontera de Perú, fue una historia que nos pasó allá. Eh, en la parte de migración, nos requisaron, va, eh, revisaron todo el vehículo y en el vehículo que veníamos eh, había una pipeta de gas, el carro funcionaba con gas, ¿sí? entonces nos bajaron no encontraron nada en el vehículo, pero les llamó la curiosidad la, la pipeta de gas. En el recorrido nunca pudimos eh, eh, tanquear eh, gas porque la, era una válvula diferente. Eh, de ahí nos separaron del carro, nos tuvieron en una pieza, nos quitaron celulares, eh, nos pusieron seguridad, si íbamos para el baño íbamos con alguien, nosotros no sabíamos nada, pues creíamos que era normal. Nos tuvieron casi medio día, más de medio día, eh, hasta que llegó uno, un fiscal o alguien importante. Entonces ahí fue que nos comentaron, es que la, la pipeta de gas no sabemos qué tiene adentro. Eh, la pipeta no tiene nada ¿sí? La iban a dañar Pero no, no Ya hicieron pruebas eh, Revisando y todo eh, La pipeta venía de, de, de Concesionario, de, de nuevo El vehículo nuevo Resulta que eh, De ese día A 15 días eh, Habían cogido un carro De Colombia con droga ¿Sí? Entonces, ellos pensaron que, el mismo, que este vehículo también venía con droga. Entonces, eh, nos estaban ya culpando como, como narcotraficantes, como personas que traíamos droga. Y ya en toda la frontera, en todo el, el, el, el sitio ahí, ya estaban hablando mucho de nosotros, que nosotros, que habían cogido unos colombianos con droga... Eh, y todo, pues, eso eso fue, eso fue un momento, pues, que se vivió y al final, pues, nosotros no teníamos nada, entonces nos soltaron otra vez y, y seguimos el camino, pero fue un momento de, de, de que se sintió, nos sentimos presos. Yo me formé cuando yo tenía 16 años, yo hice un curso de refrigeración y ahí hice un curso de un año y ahí me formé como técnico de refrigeración y ahí yo trabajaba, eh, vamos a hablar aquí, aquí yo llegué y falei para el pueblo que yo concerto, soy técnico y ahí estoy trabajando, concertando aquí en Getirolandia, concertando como aparato, como máquina de lavar ropa, tanquiño, acondicionado, heladera, freezer. Yo consigo todo tipo de aparato eléctrico. Y ahí estoy aquí en la luta. Lutando aquí, gracias a Dios, procurando el pan, el pan de mi afilio. Tengo que acordarse, salir a la jugada, a, a trabajar, a coger, como falan ahí, a coger detrás del dinero, para pegar para poder sustentar mi familia. A gente veio, veio para aqui porque lá não, não tinha comida, não tinha, não tinha coisa para comer, né? Só a gente, meu pai tinha que sair mais cedo que aqui para ali pegar dinheiro e trabalhar. Eu vim por, por causa da crise econômica que tem em Venezuela. Crise econômica e política e em busca de oportunidades. En busca de oportunidades de, para un bienestar para la familia y con un futuro bueno. Por en cuanto ahora no estoy trabajando, no estoy sin empleo. y Un día a día acosto cedo, mi asogro trabaja con refrigeración, cuando él precisa nos hacemos un servicio. También hace servicio de ayudante, ayudante de pedrero lo que lo que salga mientras no tenga un empleo fixo, tengo que hacer cualquier cosa y ese es el día a día que yo tengo aquí estoy queriendo arrumar un empleo más aquí donde estoy morando es un poco fraco de empleo ¿eh? entonces ahí lo que estoy precisando es de un empleo y bueno esperar que va a llegar eh, eh por la crisis económica que está pasando en Venezuela Venezuela está en crisis y Não tem jeito de estudar, não tem jeito de trabalhar. É, mas trabalha e não ganha nada, é. não dá para você viver tranquilo, não, não posso. E eu, se eu sair de lá, buscando uma melhor vida para mim. Buscando uma estabilidade, poder estudar, poder trabalhar. Eu acordo cedo todos os dias, é. eu fico vendendo picolé na rua para não ficar parado. Eu cheguei aqui, me deram essa oportunidade viu? e eu fiquei trabalhando na rua, eu, eh, já tenho 10 dias mais ou menos trabalhando para não estar sem fazer nada, para poder nos ajudar entre nós, porque tem que pagar aluguel da casa, tem que pagar aluguel dos locais, viu? tem que pagar muito, muitas coisas e se fica parado é, é fraco para todos. É... Por la, por la cuestión del, del país, la situación del gobierno que está allá. El gobierno es algo que dejó el, el país en, en ruina, pues. Allá eso da lástima, da tristeza. Eh, allá en, está en el Estado Bolívar, eh, que se llama, está una parte que llama Puerto Ordaz, que ahí están todas las empresas básicas, ¿verdad? Todas las empresas básicas. Las empresas básicas allá son eh, el, el pulmón de todo, para todo me entendió y entonces ya eso quedó en ruina eso se acabó antes eh, uno hablaba no dónde tú trabajas en Benalú en Telalúmina Alcaza, Baxilún toda esa era este esta otra la ferrominera que era una tremenda empresa de bueno de hierro y todas esas cosas y eso se acabó ahí la gente bueno y el país llevó todo en ruina entonces ahí ya un trabajador va por ir como Ay, cha, se hace nada, porque ya eso no, ya, todo se acabó. La, los seguros de la gente, todo. Hay una gente, por, por ejemplo, ya yo dejo de trabajar y el seguro no me cubre ni para una medicina ni para que el médico me vea, no da para nada. Ya los médicos no, nada. Los maestros ya no dan clase. No porque no quieran dar clase, porque aman y adoran su profesión. Pero el, eh, lo, de lo que paga, lo que, los ingresos que... Baja el gobierno para los profesores, para no da para nada, para una enfermera, para un médico. Cuántos médicos ya están en otros países por ahí, que si haciendo arepa, eh, pintando cualquier cosa, vendiendo perros, andando en bicicleta, haciendo muchas cosas que, que no van con lo que, de acuerdo a ellos. Y eso hay veces, moralmente uno se siente desmoralizado, ¿me entendió? Porque no es fácil, porque es duro para una persona que estudió tanto, ¿Verdad? De trasnocho, de esfuerzo, sacrificio, para que después sus estudios vayan al suelo, a la basura. No es fácil, ¿verdad que no? eh, a, un, con un empleo fixo así, no, todavía no, no tenemos trabajo, porque aquí le damos gracias, primeramente le damos gracias a Dios por estar aquí, gracias al, la, al país de, de Brasil, que nos abrió las puertas sin ningún problema, sin, sin algún papel fuerte, tropiezo nada, no. Todo fue tan fácil para uno llegar aquí, fácil, fácil, en el sentido de, docu de, de documento y eso, eso fue una maravilla, no hubo problema que esto, que hay que pagar esto, no, no se pagó ni un, ni un centavo, como quien dice, para llegar hasta aquí, o sea, para los documentos, no se pagó nada. Eh, y aquí en este, en este sitio donde estamos aquí, de Retiro Retirolandia, eh, estamos agradecidos con la gente de aquí porque se fue hecho muy acogedora con nosotros. Eh, nos han atendido la mano, nos han, nos dotaron de ropa, de cama, así, poquita, sí, para nosotros. Porque nosotros venimos de allá sin nada, simplemente con poquito ropa, pero gracias al Señor. Pero empleo así no tenemos, ¿ves? Pero bueno, va a llegar, va a llegar con, para la gloria de Dios. Eh, la salida de Colombia fue por conocer algo nuevo, por experimentar algo nuevo, eh, buscar nuevos horizontes, eh, encontrar una mejor eh, estabilidad eh, económica. Entonces, eh, pues nos venimos a, a experimentar, a conocer eh, esa parte. Bueno, primero Brasil porque teníamos un proyecto que era trabajar acá en, en, en un negocio ¿sí? pero la, las circunstancias se cambiaron, ¿sí? las personas con que yo venía para acá eh, cambiaron de decisión eh, sin importar, sin importar eh, a lo que venía uno, entonces ya básicamente ellos eh, se devolvieron a Colombia yo había vendido el carro, vendí mis cosas en Colombia para poder venir para acá. Eh, entonces yo no iba a volver a Colombia otra vez sin, sin nada. Entonces por eso ya eh, decidí eh, empezar a, a buscar aquí qué aquí hacer. Bueno, migración hoy es un problema, un um fenómeno cada vez mais frequente no mundo contemporâneo. Né? As pessoas que vêm da Síria, por exemplo, que da, fogem da guerra da Síria e de outros lugares empobrecidos do planeta. É um fluxo irreversível. Por mais que haja um tipo de controle de fronteira, sempre chegarão pessoas. O Brasil tem uma característica um pouquinho diferente. Ele é um receptor é, de volumes menores de imigrantes. É, mas, de todo modo, nos últimos anos, sobretudo a partir da crise venezuelana, Você tem, eu já mencionei aqui haitianos, tem bolivianos também, tem um número grande de coreanos e chineses, que chegam o Brasil também num fluxo razoável e contínuo, mas sobretudo a partir desse do impacto da migração venezuelana, é, o Brasil tem que pensar em políticas públicas para receber essas pessoas e dar condições mínimas de, de sobrevivência para eles. Não é, não é uma questão simples, você não pode devolvê-los simplesmente. Eles vêm de uma crise humanitária, é natural que o país receptor crie alguns mecanismos para poder recebê-los e garantir o um mínimo de... de condições para a sobrevivência. Rapaz, agora a diferença é muito, muito grande porque Venezuela é um país que está fraco na economia, não tem comida, não tem emprego. E aqui, graças a Deus, lo o pouco que eu ganho aqui. Mas dá para, para ajudar a minha família, para alimentar a minha família. E, e Brasil tem uma economia boa, uma economia estable. E aí, yo estoy aquí luchando, eh, gracias a Dios lo poco que yo gano trabajando da para sustentar a mi familia y ahí echa para frente, hay eh, mucha diferencia en, en, la, en lo que es la parte económica, la economía, una, una economía boa, tiene todo aquí en Brasil, que Dios abençoe a Brasil y a su pueblo. La mayor diferencia es que por en cuanto aquí Brasil ahora está mejor, mejor en económicamente aquí por ejemplo usted tiene un empleo fixo y es un salario bon, da para da pa vivir tranquilo usted en Venezuela con un, un trabajo fijo no gana nada un mes trabaja un mes para nada solo para comer entonces la diferencia que yo veo es que si uno trabaja aquí uno tiene más lucro y uno puede reunir comprarse algo que uno quiera allá, allá ahora no puedes hacer eso no puedes hacer esas cosas, porque en verdad la crisis que está allá es muy fuerte. Eh, como, está, como está ahora la situación, y sin tener un empleo fijo lo puedo decir, que una de las cosas es la estabilidad económica. O sea, que aquí un día de trabajo, en cualquier, o sea, en cualquier área, un día de trabajo te da para tú poder solventar algunas cosas, te da para satisfacer algunas necesidades, ¿me entiendes? Allá en Venezuela no es así. O sea, ahorita, como está la situación allá, eh, tú trabajas un mes por un salario, eh, trabajas un mes, y la no, no puedes pagar nada, no puedes comprar comida, no puedes, si compra comida no puedes vestir, es, eh, es muy difícil. ¿sí? entonces Una de las, de las diferencias es esa, pues un cambio radical que hay. Yo diría que, en calidad de humano, Colombia y Brasil se parecen mucho, son muy acogedores, muy cordiales, eh, muy humanitarios, ayudan mucho, más el brasilero eh, es más ser humano que el colombiano, se, se percibe eh, la ayuda que, que da el brasilero, el colombiano es cordial, pero el, el brasilero es mucho más. Rapaz, la dificultad que yo hallé aquí fue adaptar a las personas de aquí al lenguaje, que es mucho diferente, yo no sabía hablar portugués mas la situación me obligó a entender y aprender un poquito, ¿eh? Y ahí estoy, luchando para aprender cada día más y, y enseñar a las personas brasileñas que quisieran aprender español y yo falo con ellos, con crianza, amigos de mi afilio quieren tener interés de aprender a hablar español y ahí y yo explico a ellos, esto es esto esto es esto y así explica a ellos, ahí la dificultad que yo entré es como estoy hablando el lenguaje a acostumbrarme a las personas de aquí de Brasil a entender cómo son ellos cómo, cómo, qué tipo de personas son y ahí uno va Mas, ya yo me adapté y ahí voy para frente gracias a Dios y todo. La mayor dificultad. Eh? Ay, pai, yo veo que la mayor dificultad de por en cuanto, por en cuanto, es que yo fiquei longe de, de la mayor parte de mi familia. Gracias a Dios pude trabajar, reunir un dinero con mi esposa, yo compré el, el pasaje de mi mamá y allí fue que la vino después. Pero ficó mis hermanos, sobrinos, tíos, ficou todo el mundo al lado, entendiendo? Y yo creo que esa es la, más, la parte más difícil, porque a veces bate sentimientos, no Uno fica con mucha saudade. Pero es por, por poco tiempo, pronto vamos a estar juntos de nuevo. Una de las dificultades, bueno, dificultades es, primero, la, eh, yo dejar a mi familia a la vez, mi mamá. Y, no es fácil, yo tengo solo... Nosotros tengo 19, tengo 19 años y es difícil salir de tu país donde estás con tu mamá, donde estás con tus hermanos, y salir solo, ¿me entiendes? A buscar una vida mejor, pues porque allá no tienes cómo hacerlo. La, bueno, por ejemplo, es eh, el lenguaje, ¿verdad? Porque, pero poco a poco uno va a ir medio sabiendo lleva las cosas. Yo he ido Aprendiendo un poco a, a dominar la, el lenguaje y eso, pero ahí voy, pero lo demás, lo que venga para adelante es para allá. La mayor dificultad acá, eh, primero el idioma, el idioma y más acá en, en Bahía que hablan un poco rápido, eh, entonces no se entiende mucho, eh, esa fue la primera, la segunda es no conocer a nadie. Eh, sin tener uno donde quedarse eh, gastar dinero sin saber para dónde ir sin tener una entrada de dinero eh, y dónde dormir, Eso es una, una mayor dificultad cuando el brasileño habla una cosa nosotros pensamos que es otra hay, mu hay muchas palabras eh, hay muchas palabras diferentes, muchas palabras diferentes, que a mí me pueden decir groserías y, y yo quedo sano. O sea, yo quedo sin saber qué es. Igual como ustedes, yo puedo decir palabras que son sutakis eh, y, y no se sabe qué son. Papá yo me lembro más mi familia que Fico la... mi mamá y Fico la y maos. Seis hermanos. Ficaron dos filhos más que están allá también. Eh, tengo muchas saudades de mi familia, las personas que yo conocí allá, mis amizades, todo. Y... Como va ahí... Tengo que echar para frente aquí. Eh, más, yo no voy a esquecer mi familia que está allá, más, yo me lembro mucho de ellos. Fico con muchas saudades. Quisiera trazarlo para acá, más difícil, mucho dinero para tracer. Llevar no puedo más El gobierno ha ayudado a una familia de mi mujer unos parientes de él, las meninas, unas meninas que llegaron ahora, el gobierno por, por la intervención el gobierno federal mandó a para acá, gracias a Dios. Eh, está ese, ese, ese proyecto ahí en, en, en Joraima, donde la ONU combinando con el gobierno federal, manda tras de la familia para, para donde ellos donde esté en parentes. Si por ejemplo un filho mío quiere venir para acá, yo solo tengo que mandar el enderezo de aquí, el enderezo un, un, que coste que yo moro aquí en Retiro, ahí yo mando el enderezo para la el federal, ta, ta, ellos contactan así es cierto y ellos mandan, mandan de la para acá, el gobierno. Então, em relação a, a essa política pública específica para tratamento a imigrantes, nós não temos no município, né? O que a gente tem é uma política pública voltada para atender as demandas e as necessidades daquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. E eles se encaixam dentro desse perfil. Como é que isso tem acontecido? Inicialmente foi feito um contato com a entidade chamada Caritas, que tem sede em Salvador, e fez um contato comigo, enquanto Secretária de Assistência Social, e aí eu fiz uma intervenção via CRAS, que é o Serviço de Referência de Assistência Social do município, Centro de Referência de Assistência Social. Então o CRAS acolheu essas famílias, Fez a visita, detectou quais eram as necessidades, os desafios. E uma vez tendo ou sendo acolhidas pelo CRAS, o próprio CRAS encaminha quais ações devem serem desenvolvidas. Então hoje eles têm um atendimento em ajuda voltada para a questão de alimentação, de aluguel. É, em, em dois casos específicos a gente conseguiu é, fazer uma, um intercâmbio, na verdade, para que dois pais de família, como a gente chama, são os homens, pudessem ter acesso ao trabalho no sentido de garantir a geração de renda para que essas famílias saiam desse processo de assistencialismo que a gente acha que é importante no momento de acolher, mas ele não tem que ser algo contínuo e para sempre, né? Então a gente tem tentado dar esse tipo de atenção específica. Volto a dizer, não tem uma política específica para os imigrantes, esse tipo de trabalho a gente faz com qualquer cidadão retro -holandense. e claro que no caso dos venezuelanos a gente acolheu a partir de uma acionada do MDS, em seguida da Caritas e a gente tem feito esse trabalho de acompanhamento quase que constante, né? Um outro suporte que a gente deu foi em relação à documentação deles, né? Eles vieram Tiveram a necessidade de retirar todos os documentos em Salvador junto à Polícia Federal. A gente viabilizou o transporte, fez a logística de agenda. Então, minimamente, por entender que eles já estão sofrendo por sair do seu, do seu país uma situação extremamente escassa, a gente entende que o nosso papel é acolher e acolher bem. É, confesso que isso tem nos preocupado enquanto gestão, porque nós já estamos com um número grande de venezuelanos em Retirolândia e tem sinalizações que vai chegar mais. Então a gente procura dar esse tipo de, de assistência e cuidado, mas nós não sabemos se tomar uma proporção muito grande se o município vai ter condição de acolher de forma igual todos eles. Mas pelo menos os que já estão aqui, nós temos em torno de cinco famílias já é, no município, a gente tem dado uma atenção muito especial e tentado, dentro do possível, suprir aquilo que hoje falta a eles, que é o básico, o direito à saúde, à educação, à alimentação saudável e à moradia. Porque, na verdade, o contato, por exemplo, com o governo federal, inicialmente, o governo do estado, ele é completamente isento disso. A gente não tem nenhum diálogo, apesar da Secretaria de Justiça Social falar muito disso. Na prática, isso pouco acontece. Isso é bom dizer. Mas o contato deles é apenas de informar. Oh, vai chegar a família, a previsão é que chegue tal dia e só. Você não, não recebe nenhum tipo de ajuda, você não tem nenhum tipo de incentivo. Não tem uma política. Acho que o próprio Brasil, se existe a política, ela não consegue descer para os municípios. Então, assim, para mim a primeira coisa que deve melhorar é esse contato no sentido de viabilizar condições que essas famílias vivam aqui e vivam bem. Porque assim como é, houve, é, e não é por estar na pasta, mas há uma sensibilidade do próprio gestor, o prefeito, que eu me refiro em relação ao Poder Executivo, assim como houver essa sensibilidade, poderia não haver. Eles poderiam estar aqui, mesmo em condição mais ainda de miséria e de pobreza, porque não tem, não tem por parte do governo federal, não tem por parte do governo estadual, nenhum tipo de incentivo e ajuda para que a gente pudesse acolher bem. O que tem é um programa no município, através de uma lei chamada Viver Melhor, que ela garante é, uma ajuda financeira, em qualquer situação em relação à vulnerabilidade social, mas para mim, é, primeiro esse diálogo com os governos, tanto federal como estadual, seria essencial, pelo menos você tem um canal, eu falo com quem, quem é que me dá essa informação, a gente não tem nada disso. Foi um e-mail solto que eu recebi, e depois a Caritas, que por ser uma, uma entidade ligada à Igreja Católica e sensível a essas questões, quem se preocupou com isso, inclusive em Salvador, praticamente tem uma casa que acolhe, eles são responsáveis, mas só, não tem mais nenhum tipo de ação que, que vá além disso. Lembranças. Eu, por exemplo, vou na rua e vejo um, a família compartilhando ou brincando. Eu fico com muita saudade da Venezuela porque nos gustaba mucho de estar juntos siempre. De siempre estar juntos. Esas son, y también, por ejemplo, eh, reuniones en la calle, así cuando hay personas, amistades, y usted olhando a esas personas falando ah, batiendo papo allí. Y uno también precisa de, de sus amistades. Y aquí es muy difícil, es muy difícil. Yo me lembro da gente de allá. A gente, a gente tem gente boa mas a situação acabou com tudo mas é, tem família que está emigrando. É? eu tenho família que, que se foram para Peru para Chile para Colômbia mas é difícil também porque há países também onde existe xenofobia me entende e seja, é, é um pouco difícil também adaptar-se a isso contudo que há muitas pessoas que estão a vezes em contra dos venezolanos e, o sea, no es fácil, pues, entonces, yo sentí que Brasil era uno de los países donde menos existe, ¿me entiendes? donde podía trabajar y estar tranquilo, eh, podía conseguir una mejor vida, y, o sea, trabajando y echándome para adelante, Algo de aquí que me recuerda a Venezuela, eh, la... Bueno, por ejemplo, aquí con la, con la gente, y con la gente de aquí, con las personas de aquí de Brasil, que son personas sociables, amables, cariñosas, escuchan a uno de una manera u otro ahí, con dificultad, pero tratan de entendernos y uno trata de que nos entiendan también, eh, es bien, eh, le muestran mucho cariño y amor. Igual así nosotros somos allá, con amor, con cariño tratamos a las personas. Colombia tiene un estilo de vida eh, muy similar a Brasil, ¿sí? Entonces... Eh, no me siento tan distanciado o no me siento tan diferente a lo que me siento en Colombia. ¿sí? Eh, Colombia de pronto es muy fiestero y las fiestas de Colombia son diferentes acá. En Colombia celebran Navidad, eh, acá en Brasil no, no es... Tan, tan, tan fuerte, no ponen luces, son más, son más tranquilos, ya que tienen pues, otra fecha eh, que tienen como si fuera Navidad. Pero en Colombia eh, las fiestas, eh, de pronto eh, las diversiones que hay en Colombia son mejores, ya o sea, uno está acostumbrado a, a esa forma de... de del país. Colombia es más conocido por Pablo Escobar, ¿sí? eh, por el cartel de Cali. Eh, hay muchas cosas por las, que, por las que es más conocido Colombia. Eh, igual, Colombia tiene muchas, mucho más que, que eso. Ya ahorita no existe Pablo Escobar. Sigue funcionando, la droga sigue funcionando. Ya no tiene un nombre específico que sea Pablo Escobar, porque ya ahorita ya hay muchos más narcos. ¿sí? Siguen mandando para, para Estados Unidos, para acá Brasil. Eh, eso sigue funcionando, sino que no tiene un nombre específico. Pero Colombia tiene mucho más que eso. Tiene. Está por parte de ciclismo, Nairo Quindana, Rigoberto. Eh, está por parte de atletismo, que es eh, Ibargüen, Caterina eh, Ibargüen. Eh, está por parte de automovilismo, que estuvo Juan Pablo Montoya. Eh, está Los mismos jugadores de Colombia juegan acá en Brasil hay muchos jugadores en, en Europa, eh, fuera de, de, de Colombia, o sea que, que hay mucho más, eh, ya por parte científico hay personas de la NASA, eh, colombianos, eh, eh, eh, Manuel Egui Patarroyo, que fue también un científico eh, muy reconocido. Eh, Nobel de la Paz, o sea, Colombia tiene varias, varias cosas muy bonitas y muy luchadoras, porque Colombia eh, eh, es un país muy luchador, mm, se darán cuenta que el colombiano está por todo el mundo, ¿sí? el colombiano yo creo que es el segundo tercero más que el japonés, el japonés está regado por todo el mundo, y, y precisamente se ve mucho el, el colombiano en... Cuando hay partidos, hay partidos en Brasil, hay partidos en Europa, muestran esos estadios llenos de... de bueno, lleno no, pero decide mucho colombiano. Entonces el, el colombiano no está en Colombia. O sea, el colombiano sale de Colombia no por salir, sino que Colombia ya es un país que es sobrepoblado. Eh, ya no hay trabajo. Ustedes toca buscar eh, nuevos horizontes. Toca empezar a, a conocer, a, a buscar dinero en otro lado. Ustedes, eh, Brasil es un país muy grande, más o menos unos tres, tres o cuatro veces más grande que Colombia. Ustedes tiene mucho que explorar. Entonces, por eso viene el, el, el colombiano eh, para acá y no es solo para acá, para Estados Unidos, Europa. Entonces, eh, por eso es que emigra mucho el colombiano de allá. Vamos a preparar una arepa rellena con todo, arepa colombiana hecha de maíz blanco, millo branco, eh, aquí la abrimos para poderla rellenar, de aquí pasamos a untarle mantequilla luego colocamos queso con presunto Esto es una arepa con todo muy rica luego colocamos carne desmechada calabresa y pollo, pollo desmechado queda así, luego la pasamos acá y continuamos para que se termine de durar. arepa super deliciosa, dejamos que caliente para que se derrite el queso y se la puedan comer bien rica. La volteamos para que termine de dorar, ya quedará lista nuestra arepa, ya para servir a la mesa. Ya quedaría nuestra arepa así. Bueno, lo importante de nuestra comida colombiana, la cultura, es porque crecí con ellos, mis abuelos, mis padres, eh, me enseñaron esa cultura de comer arepa eh, muy deliciosa a la hora del desayuno eh, igual se los enseño a mis hijos, se los enseño a mi hijo, me tocó a mí también cuando estaba chiquita hacer arepas, vender arepas eh, y hoy en día estoy aquí eh, eh, ofreciendo este producto muy rico por eso lo importante, lo rico de ella es que es al carbón, me gusta mucho porque no es en óleo muy deliciosa. Y el relleno que tiene, que tiene pollo, carne, frango y calabresa, presunto queso, muy deliciosa. Y los invito a que nos visiten. Nos visiten y, y sepan de nuestra cultura, la comida de nosotros y todo eso. Están invitados. Gracias. Bien, cualquier tipo de impacto que acontece a partir de las migrações de manera general, sea las internas o externas, elas dependem, obviamente, do volume de pessoas que migram. Né? Então, quanto maior o volume de pessoas que vêm de outros países, no caso, Venezuela e Colômbia, que são culturas latinas, próximas, mas ainda assim têm especificidades, evidentemente, são hispânicos, são hispano-falantes, o impacto sempre é maior de acordo com o volume. Atualmente, eu penso que os venezuelanos têm maior potencial de impactar é, a população brasileira, de modo no geral, a região norte, principalmente, porque o volume é maior. Mas só se dá durante um tempo bastante longo. Né? Em geral, você vê o impacto mais é, claramente a partir da segunda geração de migrantes. A primeira passa por um processo de adaptação e depois são assimilados à cultura nacional. É claro que sempre há alguma troca, né, em alguma medida. Mas se o grupo é muito pequeno, você obviamente não percebe com a mesma, a mesma intensidade. Mas, em geral, se o fluxo for contínuo... Né, a população for maior representativa, isso vai causar aí no médio e longo prazo algum tipo de modificação nos locais onde eles estão instalados. Não, tem, um, tem um processo que é, é, é bastante recorrente, com todo mundo que migra né, de maneira geral, imigrantes também passam por isso, eles são assimilados de alguma maneira, ou seja, eles passam por um processo de aculturação, ou seja, de modificação da própria cultura em alguma medida, é claro que o adulto quando chega, ele tem uma resistência maior nesse processo. Quanto mais jovem, mais ele se acultura, mais rapidamente se acultura. É, pelo volume que a gente está falando hoje, é, o Brasil não vai ter um impacto muito significativo Nós já temos aí um histórico de imigrantes haitianos muito grande Temos em São Paulo alguns bairros que até já tem características que é, é, não representam a cultura haitiana Mas se usa, por exemplo, a língua, que eles falam francês e um tipo de creole, que é um dialeto francês Mas ainda é um impacto muito pequeno, no, no, no grosso da população brasileira é, O natural é que eles se modifiquem aos poucos e as gerações que nascerem aqui já sejam de alguma maneira Brasileiros, un no sentido mais, mais amplo, cultural mais amplo. O intento de golpe de Estado contra o governo venezolano legítimamente constituído, que se viene fraguando desde há tempo e ha tomado maior força al início de este ano, ha colocado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el centro del debate, lo cual a todas luces não é conveniente. Toda vez que las diferencias políticas a lo interno de Venezuela deben ser resueltas mediante los mecanismos establecidos en la Constitución Nacional y en ningún caso por la vía de la fuerza. En este orden de ideas, el día de ayer pudimos observar un acto de extrema soberbia y terrible insensatez por parte del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump... ...al referirse a nuestro país. El tono y el contenido de sus declaraciones... ...permiten apreciar a simple vista... ...la muy peligrosa actitud... ...de quien lamentablemente dirige los destinos... ...de una potencia militar... ...que en su desmedido afán imperial... ...ha venido orquestando un plan intervencionista... ...en contra de la Nación. En tal sentido... ...es imperativo reiterar ante el mundo que estamos en presencia de una escalada que ha recurrido al método de la guerra híbrida para asfixiar la economía imponiendo un bloqueo económico y financiero con lo cual se persigue generar ingobernabilidad, caos y anarquía. Sabemos bien que su verdadero propósito no es otro que adueñarse de las riquezas nacionales. Resulta insólito que violando flagrantemente las normas elementales del derecho internacional, se pretenda impartir órdenes a los militares venezolanos, promoviendo o alentando un enfrentamiento con sus connacionales bajo el pretexto de la ayuda humanitaria. Imaginemos por un instante cómo se vería algún gobernante pidiendo a las tropas estadounidenses que desconozcan a su comandante en jefe y desobedezcan su autoridad no se concibe que las Fuerzas Armadas de cualquier país, incluyendo a la de los Estados Unidos de Norteamérica, reciban amenazas de la forma grosera e insolente que lo ha hecho el Presidente Donald Trump, intentando además chantajearnos con una supuesta amnistía al tiempo que preocupa o procura intimidarnos con la coerción. Definitivamente, el Presidente Donald Trump ignora por completo el carácter eminentemente bolivariano, antiimperialista y profesional de nuestra institución, que desde hace ya varias décadas se ha constituido en garante de la democracia, siempre estrictamente apegada a la Constitución y las leyes de la República, con base en las cuales se materializó la elección a través del voto popular, del ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente para el periodo 2019-2025 a quien los generales y almirantes oficiales superiores, oficiales subalternos tropas profesionales y tropa listada todos soldados y soldadas de la patria reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jamás aceptará órdenes de ningún gobierno potencia extranjera ni de autoridad alguna que no provenga de la decisión soberana del pueblo y permanecerá desplegada y alerta a lo largo de las fronteras como lo ha ordenado nuestro comandante en jefe para evitar cualquier violación a la integridad de su territorio las amenazas el chantaje y la coerción no fragmentarán nuestra unidad y fortaleza moral pues no somos mercenarios que se venden al mejor postor. Somos los dignos herederos de Bolívar, de Zamora y de Chávez. Y fieles a sus principios, defenderemos los más sagrados intereses del pueblo venezolano, su libertad, su soberanía e independencia. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! Y el sol de Venezuela nace en el esequibo. Nace en el esequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Traidores nunca. Venceremos. Todo empieza, todo empieza por, el, por el gobierno, que es el centro, el centro de atención o el punto donde se esparce toda la crisis. Porque el gobierno acaba con las empresas primarias, o sea, con las empresas grandes de Venezuela, acaba con esas empresas. ¿Qué pasa? Que las empresas al terminarse, al acabarse, al caer en crisis las empresas pierden empleo muchas personas cuando muchas personas pierden el empleo muchos quedan en la calle sin, sin conseguir empleo eh, y entonces si no consigues empleo ¿cómo consigues la comida para tu familia? entonces todo viene desde una sola raíz y la raíz es el gobierno pues. o sea, ellos se expande y va acabando con todo, con todo el país pues. queda en una crisis económica ya en Venezuela prácticamente es una guerra social o sea, donde cada quien está buscando su comodidad. O sea, allá a las personas, las personas allá antes ayudaban mucho a otras personas. Ya no tienes cómo ayudar porque ya nadie, nadie tiene esa, esa posibilidad. Pues. Por en cuanto eu no, porque yo quiero trabajar y, y este, una estabilidad eh, con mi familia y ahí después. Yo puedo ir a la visita a mi familia y voltar. Visitar, les va una ayuda a él, puede ser económica, una comida, cualquier cosa les va y voltar. Pues. Porque yo, yo, yo acredito que Venezuela por en cuanto no va, no va a salir de, de, esta, de esta situación económica que la tengo mientras tenga ese gobierno que. Eh, acabado con Venezuela, prácticamente. acabó con Venezuela y ahí es duro. Y, y yo creo que no, por en cuanto no no, no. no pienso y no lembro ir a Venezuela. Uh, ahora no, isso eso... Cuando yo ya crecer, ser piloto de avión, yo ya vou tu la. Pretendo así, porque mis raíces son de la. Por en cuanto que no melhore Prefiero ficar aquí. Si Venezuela mejora, yo creo que podría volver. Más, aún estoy joven, tengo un futuro por delante. Si se presentan oportunidades aquí en Brasil, tengo que aprovecharlas. Más, cualquier persona siempre va a querer regresar de, a, su, a su país de origen, ¿cierto? O sea, por más que estés bien, aunque sea de, de ferias, de vacaciones, unos días. Pero yo sí tengo ganas de volver desde el primer día que llegué. Eh, ahora no, porque eh, no. no eh, ¿Cómo es? No, puedo ir, no se puede ir ahora porque no hay la manera. ¿A ah, volver a lo mismo? No. Si eh, Brasil nos abrió las puertas de estar aquí, ¿a qué vamos a ir a, a, a, para allá? ahorita A nada. Tenemos que. En vuelta de los años, sí, pero aquí Brasil nos abrió las puertas y aquí estamos. Este, agradecido de Brasil, de la gente de Brasil para trabajar, para lo que Brasil nos ofrezca aquí a nosotros. ¿Entiendes? Y pues vamos, vamos a echar para adelante, porque somos gente responsable, gente trabajadora, gente sana, gente que no, tiene, no somos falta de respeto. En que sea, yo no tengo educación, gran educación, como dice, de facultad y eso, pero tengo educación y moral de hogar, de casa, de respeto. ¿eh? Y soy capaz de enfrentar a cualquier cosa y pararme delante de cualquier persona y hablarle y trabajarle y decirle a mí nadie me va a poner chiquitica porque sea... Tenga mucho dinero delante de mí, no, no señor. Porque ante los ojos de Dios todos somos personas iguales, ¿me entendió? Entonces, eh, tratamos de buscarle el lado de que uno para hacerle a la persona y cómo le va a hablar, ¿me entendió? Es eh, así. Yo ahora Brasil vine a hacer dinero, a trabajar, eh, a conocer. Yo cambié lo poco que tenía en Colombia para venir para acá. Mm. Sí podría volver a Colombia, pero la idea es... Eh, ya poder... <coughs> poder hacer algo de, de, de tener un ingreso aquí en Brasil, poder eh, estar eh, económicamente bien, y ya depende, el, el, pues el futuro uno no lo puede, no lo puede decir qué va a pasar porque cambia mucho las circunstancias, yo nunca había pensado que, que iba a estar por acá, nunca había pensado que iba a venirme para Brasil, entonces eh, un día para otro te puede cambiar las circunstancias, ¿sí? Pero la idea sí es estar acá en Brasil buen tiempo. El resto de mi familia, lo que más yo siento falta es el resto de mi familia. Mi, mis primos, mis hermanos, mis sobrina yo tengo unos sobrinos pequeños. Yo creo que cuando uno está con la familia, uno tiene como un apoyo, ¿no? Un apoyo y ¿no? es mejor estar juntos. Fica más difícil estar lejos de la familia. Mi familia, mi mamá, yo... Yo tengo voluntad vontade de trabajar, pero para traerla para acá, algún día. Después que yo consiga un um trabajo fijo, después que yo consiga una estabilidad poco a poco, yo tengo ganas de traer a mi mamá para que yo viva mejor. ¿Qué me hace falta de Venezuela? Primero y principal me hace falta mis hijos, mi familia, mis hermanos. Eso es primero y principal, eso es lo que hay. Eh, que le hace falta a uno los hijos los hermanos los nietos mis nietos principalmente que oye dormían aquí al lado de uno que si le hacía la arepita que si el alimento la cosa la familia la familia es una cosa eh, el alimento la comida la comida es diferente diferente la comida de, de Colombia tiene más variedad eh, son a veces comidas pequeñas, pero que son sabrosas eh, en, en Colombia. ¿Cómo yo me imagino a Venezuela? Papá, yo me imagino a Venezuela, de aquí uno sano, una Venezuela libre, una Venezuela linda como era antes, así como Brasil. Eh, así, yo quiero que Venezuela sea así como antes. Una Venezuela que tenga mucha amistad con todos los países latinoamericanos del mundo, eh. Venezuela es un país muy bonito, un país eh, tiene una economía boa. Solo que ahora lo que está aconteciendo ya es, solo Debo sabe. Y yo sé que él va a echar para frente mi país. En nombre de Dios. Cambiado una ¿no? Venezuela cambi diferente a la que está ahorita, de la que está ahora. Una Venezuela muy diferente a la de ahora. Que un, uno tenga un salario digno. Un trabajo digno, eh, tener mucha salud, educación. Cuando yo voy a Venezuela, tiene que estar mejor, tiene que tener un cambio de gobierno, tiene gobierno, eh, que. tiene que ficar las cosas mejores, tiene que tener ten trabajo, tiene posibilidad de estudio, que o sea que los jóvenes que los jóvenes del país no tengan que pasar por lo que, por ejemplo, por lo que yo pasé y otras personas pasamos, que tenemos que salir de nuestro país, de nuestras comodidades para, para empezar a trabajar, que no, no es una edad de trabajo, sino es una edad de, de, de uno poder seguir estudiando, ¿me entiendes? Con 19 años era para que yo estuviese estudiando en una universidad, saliera como un profesional y pudiera emplearme, ¿me entiendes?, en, lo que, en algo que me guste. Más con la, con la situación hace que, que crezcamos antes de tiempo. O Se hace que tengas que salir adelante a los 17, 16 años. Ya yo trabajaba y es, es muy difícil, pues, no es fácil eso. Yo pienso que, que, que estaría igual. De pronto, visualmente estaría diferente. Pero. La, la forma de las personas no, no creo que cambie. Eh, de pronto que haya nuevas carreteras, que haya nuevas cosas físicamente, visualmente, sí puede ser. Pero de Colombia el gobierno de Colombia es igual. Yo pienso que seguiría igual. Papá, mi mayor es eh, eh, ayudar a mi familia. Yo fui en Brasil eh, es dar una crianza voy a mi filho, a mi familia, ayudar a todo el mundo que yo pueda ayudar. Y ahí... Crecer en Brasil y ayudar, y ayudar también, y enseñar, dar parte de lo que yo sé, de mi conocimiento, enseñar al pueblo de Brasil que también aprendan eh, una cultura bonita, aprendan cosas que ellos no saben, yo enseñarles a ellos. Yo pudiera dictar un curso de, de cómo consertar un aparato, cómo consertar un acondicionado. Quisiera enseñar al pueblo de Brasil que quisiera aprender. Yo puedo enseñarle. Igualmente enseñarle eh, español también si quisieran aprender. Mi esposa también, ella falou que eres profesora, ella está dispuesta a, a dar curso también. Más no tiene recursos como FACE, pero ella, ella quisiera dar un curso para... Eh, eh, para así él ayudarse en la economía de noche, pues. como, como no tiene trabajo fixo, con, con ella dicta un curso, cobra un precio bajo, y así enseña a las personas y así ella recibe un el dinero, pues. Sí, gustaría también eso. él quisiera ayudar, más, no, no ten cómo eh, iniciar, no tiene un soporte, no tiene la base como iniciada, dicta un curso al pueblo de Brasil, y a las crianzas de Brasil. Mi mayor sueño es terminar mis estudios, formarme como un profesional y crear mi familia y tener un bienestar en un futuro. Eh, mi mayor sueño es eh, eh, realizarme, poder estudiar. Si yo consiguiera un trabajo fijo y yo consiguiera, por ejemplo, una estabilidad, yo podría estudiar. Eh, me gusta mucho la ingeniería y o ayer sea, yo la estaba estudiando sin embargo y no pude concluirla por problemas de dinero, por problemas de la crisis, la situación. Eh. ficaban en paro todas los, las universidades, tenía problemas y problemas y no pude estudiar, seguir estudiando. Pues. Pero ser un profesional, no ser un simple trabajador sino ser alguien profesional en la vida, pues, es lo que yo anhelo. ¿no? Mi mayor sueño aquí es tener un, un buen empleo, un buen trabajo para yo poder tener dinero y mandarle a mis hijas allá. Y si tengo la oportunidad de traérmela, me las traigo. Pero de la manera siguiente, ahora no puedo traer para acá, no me las puedo traer para acá. ¿Por qué? Porque de traerlas para acá necesitamos un, un hogar, necesitamos de un empleo, ¿verdad? Pues entonces, si yo tengo un buen empleo, o sea, un buen trabajo, un sueldo, pues, como que dice uno. Así se me lo puedo traer porque ya uno se planifica. Cuando ya uno tiene su, su sueldo ese, uno dice, bueno, aquí hay esto, esto es para hacer mercado, esto es para la, el agua, la luz, y nos queda esto para tal cosa, ¿sabes? Uno planifica su dinero y sabe cómo administrarse. Por lo tanto, ahorita en mis manos no está de traerme a mi familia para acá porque no, no tengo condiciones de traerme. Mi mayor sueño sería viajar, conocer, conocer diferentes países, diferentes culturas. Eh, son culturas muy diferentes, por decir Japón, que, que es un país más evolucionado. Eh, Dubai, un país mucho más evolucionado. Eh, Egipto, es otra cultura, antes de pronto llegar a conocer ese tipo de culturas de, de cada país, comidas, ese sería un sueño chévere. Que tengan, tengan mucha fe y acrediten en Dios y oren todo día, cada día, eh, para la Venezuela que, que, es, que salga de esta situación, difícil que está aconteciendo, que oren mucho y piden a Dios por, por, por, por esta situación, ¿entiendes? Y que Él y que, y que este, no pierdan la fe y la esperanza de, de, de, de que Venezuela va a salir de este esta situación que está viviendo ahorita, que luchen, que tengan mucha fuerza y acrediten en Dios. Para que Venezuela sea libre, sea la Venezuela bonita, como siempre la llamamos, la Venezuela bonita, la Venezuela linda, la Venezuela eh, de amizades, la Venezuela, la Venezuela que es que, que como, como Brasil, que son dos países unidos, que son hermanos, Brasil, Venezuela, Argentina, todos los países latinoamericanos. Bueno, yo le diría que es muy difícil lo que está sucediendo allá en Venezuela ahorita, es muy difícil pero nada dura para siempre eso pronto va a cambiar y tienen que ser fuertes los, los que quedaron allá y aguantar pues porque uno dice aquí puede aguantar pero uno no, yo sé porque ya yo pasé por eso lo que, lo que se sufre allá y lo que, la necesidad que pasan las personas que están en Venezuela yo les diría que que ellos tienen que salir adelante, tienen que no perder la fe ni la esperanza porque nada dura para siempre, ¿me entiendes? Todo, todo pasa, hay momentos buenos como hay momentos malos y los momentos malos te ayudan a, a tu salida adelante, a tu poner el pie enfrente y tener la, la fe de que, de que todo va a salir bien pues. y dar la cara por tu familia, eh, no desistir. Si yo, si yo tuviera la la facilidad o la posibilidad de ayudar a cualquier venezolano que quiera venir o que quiera emigrar porque tiene problemas, yo lo podría hacer. Si en mis manos estuviera, yo lo podría hacer, porque cualquier, cualquier persona lo haría, ¿me entiendes? O sea, si yo tuviera la posibilidad de ayudar, yo ayudaría. Así como cualquier persona, si tuviese la posibilidad de ayudar, ayudaría a cualquier otra persona que esté en una mala posición. No, bueno, yo le digo a, a mi pueblo venezolano, a mi país de Venezuela, que yo sí, yo sí me siento orgullosa de mi país porque, porque el hecho que sea, porque haya un culpable de lo que esté pasando, yo no puedo renegar de mi país, porque ese es mi país, esas son mis raíces. ¿eh? Entonces, ahí yo estoy. Y me siento contenta y orgullosa de estar aquí en Brasil, porque Brasil le abrió las puertas a uno y le está dando una oportunidad a, a nosotros y a muchas personas, porque aquí hay demasiados venezolanos en todo el país de. De, de Brasil. Y Brasil es demasiado grande para acoger muchas personas. Y le ha abierto las la, la puertas a demasiadas personas aquí. Y yo me siento orgullosa de ser venezolana, 100 sobre 100, y mi familia también. Por culpa de un mal gobernante por el gobierno, nosotros no, no puedo Yo no voy a. a me va a dar pena decir que soy venezolana. Yo soy venezolana y me muero siendo venezolana y son mis raíces. ¿Entendió? Así es. Pues yo les diría que Brasil. Es un país muy grande, eh, es bonito, es bonito, tiene buenos sitios, eh, mucha playa para conocer. Eh, y, y humanamente, el brasilero, a pesar de, de, de que uno escucha de las favelas que son peligrosas, eh, Sí, hay, hay mucha delincuencia aquí, hay mucho asesinato, pero a pesar de todo, Brasil es bueno para vivir. Papá, eh, Que eu estoy muy agradecido de los brasileros, del país de Brasil, porque en acoler, en acoler eh, a nosotros todos que estamos saliendo de, de Venezuela para Brasil, que, no, que, que nos ayuden mucho y, y, y, y que confíen en NOIS, que nosotros, nós queremos es, es trabajar, queremos es lutar por nuestra familia. Eh, no queremos perjudicar a nadie aquí en em Brasil, sino solo querer ayudar a ellos, ayudar, a enseñar la, la cultura de NOIS, lo que, que no sabemos, ¿entendió? Y ahí es así, agradecerle mucho por, por todo lo que está haciendo el pueblo de Brasil, por, por, por, por los venezolanos. Estoy mucho agradecido de Brasil, mucho agradecido que Dios abençoe mucho a Brasil y, y sea un país libre, que sea un país rico en economía y nunca falte, falte eh, comida, que nunca falta empleo, que, que sea una Brasil bonita, que sea una vez ser libre. Y agradezco mucho a Brasil por eso. Ay, de Brasil estoy muy agradecido. Eh, nunca así, todavía yo no tengo un trabajo fijo, pero agradezco mucho a, la, a muchas personas que nos ayudaron. Un pueblo muy acogedor, ayuda mucho. Brasil es bom. Para brasileños, yo. Desde el poco tiempo que tengo aquí, tengo solo 15 días, pero... Yo estoy muy agradecido con, con el trato, la gente es muy acogedora. Eh, la poca gente que he conocido es gente buena, o sea, no... No existe esa xenofobia, no existe ese, ese maltrato hacia, hacia el, el extranjero, que en otros países lo existe, ¿me entiendes? Hay mucha, mucha xenofobia, hay muchas personas que critican, que en vez de ayudar, lo que hacen es lastimar a las personas que están saliendo de su país por una crisis, y hacen que, que queden en un peor estado, ¿me entiendes? En vez de ayudar a las personas, que es lo que necesitamos, pues. Porque es como todo, cuando en Venezuela había una buena crisis económica, o sea, había una buena, un buen plan económico, había buena vida, en Venezuela llegaban personas de otros países, y Venezuela recibía a esas personas de otros países como si fuesen países hermanos, ¿me entiendes? O sea, agarrados acogedores. Es igual como todos queremos que nos acojan en los otros países a donde vamos, ¿me entiendes? Que no lo hacemos por gusto, sino por... por ganas de salir adelante en la vida ah no, yo de los brasileros tengo que hablo muy bien de ellos porque como vuelvo y repito vaya la redundancia cada momento lo digo, me siento contenta y orgullosa de que los brasileros le hayan abierto las puertas a mu, no a mí nada más son tantos miles de venezolanos que hay aquí que Brasil le abrió las puertas sin que gastaran eh, eh, un, un, que sea, un centavo para sacar un documento brasil no cobró un centavo a nadie y muchas personas están aquí en brasil por medio del gobierno eh, que el mismo gobierno le paga el pasaje para que la traigan a sus familias para donde están sin pagar nada nada el, el gobierno le paga todo ¿eh? y los trae en su en avión y eso sin da muchos golpes para, llegan tranquilos al destino de brasil donde tienen sus familias bueno, no, yo me siento muy agradecido eh, a la ayuda de, del brasilero, eh, a Víctor Víctor, que fue un, un brasilero que nos ayudó y estuvo muy pendiente desde el momento que nosotros llegamos, eh, ayudándonos pues, precisamente con, con la dormida, eh, con el alimento. Con la ubicación, porque llegar a un, a un país y llegar a una ciudad donde primero usted no conoce el nombre, el, no conoce el idioma, no tiene a nadie de familiares, de amigos eh, estar uno solo, ¿sí? Entonces eh, nos prestó él mucha ayuda en ese sentido podernos ubicar, poder dormir en un sitio, eh, poder comer, estar pendiente de nosotros, eso fue mucha ayuda. Ya eh, adicionalmente, pues ya uno fue conociendo personas, más que todo colombianos, eh, venezolanos, eh, que nos han ido ayudando también, eh, orientándonos, eh, ¿Qué debemos hacer? ¿Qué realizar? ¿Qué papeles conseguir? Yo en este momento ya tengo eh, el número de, de identificación de acá de Brasil. Ya tengo el... el ¿Cómo se llama? El, el, el RG, CPF, entonces ya estoy en, en proceso de... de, de de seguir evolucionando eh, como empresa eh, ou como negócio que, que no qual estou trabalhando Na verdade eu acho que o recado é exatamente isso. acho que independente de ser venezuelanos, brasileiros ou quem quer que seja, são cidadãos, né? São, são sujeitos de direito. Então acho que minimamente uma política pública que na, na prática ela aconteça precisa ser assegurada. Hoje são eles, amanhã pode ser nós. Então assim, a gente não sabe muito é, como é que lida com isso, mas acho que os, os poderes é, públicos, os governantes, que seja uma política pública e não uma política de governo. Política de governo passa. Política pública, a ideia é que ela perdure enquanto os governos estiverem no poder. A ideia é que, é, pelo menos o recado não é um pedido, né? É que, além dessa política pública, a própria sociedade acolha, porque a gente sabe que eles também sofrem preconceito, nem todo mundo entende o, o, o, o resultado disso. Foi muito. Aí eu vou pedir um parênteses para lembrar desse fato. Foi muito doloroso. A primeira família que chegou aqui, tipo, dez dias depois que eles estavam aqui, assassinaram um filho da senhora que estava aqui. Foi desesperador. É, meio que ela saiu pedindo, implorando recurso de passagem para voltar. Minimamente ela tinha o direito de enterrar o filho, né? E as pessoas muitas vezes não entendiam, acham que são preguiçosos. É porque eles vêm de uma outra cultura, é uma outra ideia. E foi muito doloroso. Ela voltou, ela conseguiu voltar para sepultar o filho, mas ela passou mais 14 dias também sofrendo para poder conseguir chegar aqui de volta. Hoje essa senhora ela é acolhida num grupo de idosos do CRAS. É, faz um acompanhamento psicológico com as nossas técnicas. Então é uma realidade muito dura, que é, é, é muito além de vir embora. Né? É uma vida que se deixa para trás, são sonhos. Então eu acho que é chamar a sociedade como um todo para abraçar essa causa, para além daqueles que estão exercendo o poder em relação às gestões, porque isso tudo é passageiro. O sea, eso lo he dicho muchas veces, que le agradezco al pueblo de Brasil, contenta. Y porque nos mandó estas personas buenas y maravillosas para que lleguen nuestras palabras a cualquier parte de, de Brasil que las escuchan. Primeramente Dios, agradecido agradecida. ¿Cómo era la Venezuela? ¿Cómo eran las tuas brincadeiras? ¿Cómo era que tu brincavas? Conta para gente unas historias. Era bueno, a gente brincava a veces de esconde, -esconde de bicicleta. Era bom lá. Eu pulava na, na árvore, comer, fruta, era bom. Tu tinha muitos amigos lá? Era tinha. Muita gente? Como era teus amigos? Conta aí. Era bom, a gente rodava bicicleta, tem as vezes que a gente ia lá no fundo da minha casa, a gente brincava, a gente pegava fruta, que era bom, muito bom. E aqui, tu já tem muita, muitos amigos aqui? Já. Como é que vocês brincam aqui? A gente brinca de escândalo, de telefone, brinca muito de gude, coisa, é bom. Tu, tu gosta de morar no Brasil? Gosto. E yeah, Tu estuda aqui e como é que tu faz aqui? Eu estudo, eu faço minha tarefa, agora eu tô em prova. E tá passando em tudo? Tô.